Hola, bienvenidos a Café Consciente el 21 de noviembre del 2016 Mi nombre es Marcos Montivero, soy escritor, conferenciante Te saludo desde la ciudad de Buenos Aires, de la zona sur de Argentina Y estoy acá con el panel calificado, siempre amigos, colegas que, vamos, que van a estar hablando conmigo de libertad Conmigo y entre ellos, porque esto es un café consciente Este es un café donde estamos tomando una hermosa infusión Y eh, estamos conversando sobre un tema en particular cada semana. Si vos querés participar, si te gusta algún tema, querés sugerir un tema, por favor, déjanos un comentario en el video de YouTube o escribinos en el grupo de Facebook en Café Consciente. Si querés participar como integrante de este staff, nos escribís también que sos bienvenido, por supuesto sos muy bienvenido. Eso es todo, eh, le doy la bienvenida a eh, Esteban D'Alessio, tenemos a... Ah, Espera que te ponga la otra imagen. Ahí, a José Paulino González, a Nilda Urdaneta. Y la tenemos a iPhone. <ríe> la tenemos Ey. a Pat, que ahora le vamos a cambiar el nombre. Y a Jessica Lanzón, que todavía no puso la cámara, pero bienvenida. Estamos generalmente transmitiendo en vivo también con Radio. Eh, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo era la radio de Tavo? Paradigma Radio. Paradigma Radio. Desde Colombia para toda Latinoamérica. No sé si ya este programa lo estamos transmitiendo porque no lo encontré a Tavo, pero generalmente estamos transmitiendo siempre también para ahí. Así que si nos están escuchando ya, bienvenidos todos los oyentes. Eso es toda, toda la introducción. Hoy tenemos libertad, libertad. ¿Qué significa para ustedes libertad? Les dejo el micrófono para que se expresen libremente. Para que nos expresemos con libertad, Marcos. Con libertad. De hecho, valga la redundancia. Adelante, ya que hablaste, dale vos. <risa> gracias, por, gracias por el honor. Mira, la, la libertad es tan importante y es que hay muchos tipos de libertad, además, de mi punto de vista. Pues está la libertad física, la libertad mental, la libertad espiritual. Pues eh, hay muchos tipos de, de libertad. Yo, yo quiero comenzar este café con, eh, con un mensaje de Víctor Frank, eh, eh, que dice así. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y nos lo dice Víctor Frank, que estuvo eh, preso, que estuvo detenido en esa terrible, esa terrible situación que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Eh, para mí la libertad es uno de los eh, derechos, las, uno de los elementos más importantes del ser humano. En mi caso particular diría que es el más importante. Yo no sé qué eh, opinión tienen mis compañeros acerca de este tema. Uh, ahí, ahí voy, Pat. Me encanta porque siempre quiere hablar ella. Me encanta. Me encanta. Lo que te quería decir, José Paulino, gracias por, por la intro de esa, como siempre un genio. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos nosotros los seres humanos con, con la esclavitud, con el poder, chicos? ¿Qué nos pasa? Mi mamá está colgada con, con Moisés, y vos mirás Moisés y es todo gente tratando de dominar a otra gente <ríe> Y vos mirás cualquier película de holocausto y es gente que se cree superior Y trata de dominar a otra gente o, otro, o más territorio Y siempre, siempre, siempre fue así, te pones a leer libros de historia y cualquier civilización, Roma, Persia eh, cualquier civilización fue cualquier grupo de personas queriendo matar a otros o persiguiendo a otros por sentirse mejores, superiores o para tener más de qué. Más, esa es la palabra, más. ¿Qué me pueden contar de eso? Y bienvenida Pat de nuevamente, adelante. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo son de envidiosos? ¿Por qué no me dejan hablar? A ver si no, necesito hablar. Es parte de mi libertad. Ok. La libertad, yo siempre me voy a lo que son los, los conceptos, ¿verdad? Eh, el concepto que aquí yo, yo busqué es eh, que es un estado o una condición de la persona que es libre, que no está ni en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por la obligación, de ver disciplina o cualquier otra cosa, según el, el concepto. Lo que yo a mí me gusta enmarcar, que no, no hay peor libertad, que la que uno mismo eh, acepta y que la que uno, perdón, no hay peor esclavitud que la que uno mismo acepta. Es ahí donde, donde nosotros cometemos el error que por algún apego o por alguna situación fuera de nosotros aceptamos el vivir en esclavitud con alguien. Y es ahí donde nos sentimos como pajaritos enjaulados, ¿verdad? Pero la libertad es la facultad y el derecho que toda persona pudiese disfrutar pero que elige, que debe elegir de manera responsable, porque si no se convertiría en lo que es el libertinaje, ¿verdad? Bien eh, me, a mí me gustó mucho el, el concepto que comparte José ¿no? de, de eh, Frank, eh, ay, se me fue el nombre Frank era? Víctor Víctor Frank, Frank, sí. Frank, Víctor Frank se me, Iba a decir Frank Kafka, cualquiera Víctor Frank que porque no, la gente piensa que libertad es, a veces pensamos que libertad es poder elegir cualquier cosa Y esa no es una libertad, porque en realidad nosotros no podemos elegir cualquier cosa, ¿no? Eh, sino que se trata de qué hacer con lo que nos toca, prácticamente, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, mira, eh, ya empieza a salir una cantidad tan grande de, de conceptos que y que la loca que adentro empieza a tratar de procesarlos todos para ver si yo puedo decirlos ordenadamente, ¿no? Ella está ahí como bloqueando y yo tratando de procesarla. Eh, yo creo varias cosas. Lo primero, uniéndome un poquito al concepto de, de José Paulino, eh, en ese tema de la libertad eh, en, en sus varias dimensiones, quisiera pues, también nombrar a, a un grande, a quien sigo siempre en todos sus pensamientos, que es Nelson Mandela, y dice... Él decía, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Entonces muestra claramente que la libertad va más allá de lo que nuestro cuerpo pueda eh, tener la capacidad de hacer, movilizarse, etcétera. No tiene que ver con, con liberarnos nosotros mismos, no solo de eso que tú planteas, Marco, el dominio y el poder de otros, sino lo más grande para mí también, el dominio y el poder de uno mismo. A veces nosotros somos nuestros más grandes prisioneros o, o, o, o perdón, somos prisioneros De nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos nuestros peores carceleros En o sea, frase eh, ¿Cuál frase? La de, bueno, la de, la de Mandela Sí, Sí, Mandela decía Que al salir por la puerta Hacia mi libertad Supe que si no dejaba atrás toda la ira El odio y el resentimiento Seguiría siendo prisionero Porque tenías con una libertad física, pero prisionero de ti mismo, de ese resentimiento, de ese odio que no te iba a permitir eh, tomar elecciones libres y decisiones libres, responsables y conscientes para seguir adelante. Entonces yo creo que somos nuestro peor eh, carcelero, somos nosotros mismos. Y, y con ese tema que tú hablabas, Marco, sobre eh, el dominio y el poder, ni siquiera que ni tan lejos ni tan atrás, ¿sabes? Cuando salimos todos los días a la calle, nos damos cuenta cómo somos eh, víctimas permanentemente de esas condiciones de, que nos pone la gente, ¿no? Todo el mundo quiere tener el poder, todo el mundo tiene, quiere tener el control, mamá quiere tener el control sobre el hijo, la esposa, casi siempre la mujer, quiere tener el control del marido, eh, y como eso, pues ese tipo de prisiones que no nos permiten decidir libremente. Ay, son muchas, es verdad, son muchas cosas. <ríe> me pasó, en un segundo me pasó lo mismo, como dice, ¿cuál, cuál digo? <ríe> a ver, ve, el loco empieza ahí adentro a es decir, es, espera, espera, espera, espera que es un bombardeo, ahora cómo ordeno esto para que suene coherente. <ríe> son muchos conceptos y nos podemos ir por muchas ramas. Eh, eh, José, ¿podés repetir la, la frase que compartiste de, de Víctor Frankl? Por favor, así la, la voy a anotar también y la voy a dejar en la descripción del video de YouTube. Claro que sí, mira, la frase dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Pero fíjate lo, lo interesante de esto y uniéndome un poco a lo que dijo Nilde, eh, que escuchamos este tipo de frases de personas que han pasado por una terrible situación. Víctor Frank estuvo en los eh, campos de concentración. Nelson Mandela, un montonón de años eh, preso político. También he escuchado a Pepe Mujica del Uruguay hablar de de libertad de manera impresionante, que estuvo un montón de años preso. Y, y pareciera que el haber perdido la libertad física en un momento determinado les llevó a desarrollar esa libertad mental y libertad de espíritu que les, creo que me corté, que les permitió mantener la esperanza y la actitud de salir adelante, incluso en las peores circunstancias. Y después de salir de allí, hacer y dejar un legado impresionante como el que dejaron en el mundo. Eh, sí, bueno, estoy tratando de, insisto de vuelta, de ordenar las ideas, porque son muchos conceptos muy fantásticos, muy interesantes, que yo estoy seguro que la gente que lo está viendo eh, en YouTube, eh, le va a interesar mucho todo esto. Eh, ser prisioneros de nosotros mismos me parece un concepto muy interesante que podríamos discutir entre nosotros, ¿sí? porque somos prisioneros de algo, en este caso puede ser de sentimientos, de emociones, de resentimientos. Y por otro lado, por otro lado, ¿cómo... Remarcar lo que dijo Nila, de que cada día, en cada momento, nosotros podemos ver, incluso si vos hoy mirás el mercado, lo que viene siendo el mercado, el mercado económico, te das cuenta que es una lucha de poderes. Si lo llevas al deporte, es una lucha de poder. Si lo llevas a una conversación, es una lucha de poder. Generalmente la gente habla. Y no tarda ni 35 segundos en empezar a ver quién tiene más razón que el otro Y abajo de todo eso, ¿qué encontramos? Encontramos uno de los miedos básicos Cuando hablamos en Café Consciente de los miedos Había tres miedos básicos que yo un momento se los quise decir Y me, me nublé y, no, sé, y no, los recuer, no los recordé Miedo a la soledad Ya los estudié, me los recuerdo Miedo a la soledad Incompetencia ¿Sí? Y ahora sí me olvidé el tercero de la vuelta. Estoy como muy. <risa> miedo al fracaso, miedo al fracaso. No, no es miedo. De... El miedo ¿No? Básico, básico no es miedo al fracaso. Es miedo a la soledad, miedo a la impotencia y tendría que revisar el café consciente para acordarme. Pero de ahí se deriva todo. En que yo tengo miedo a algo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué quiero dominar todo el tiempo a la gente? ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Por qué quiero demostrar que soy mejor, que soy más inteligente, que estoy entre nosotros, que somos eh, líderes, entre comillas? Vemos que hay personas que no hacen, no hablan ni 15 segundos y ya te dicen, sí, porque estoy ahora eh, escribiendo mi libro número 75 y vengo de una conferencia con <risa> 50.000 personas. Y en este momento estoy acá al lado con este señor que es un gran. Pero para un poco, yo no te digo que no cuentes un poco lo que haces, pero. Cuando querés demostrar todo el tiempo, demostrar, de, ¿mostrar qué? ¿Demostrar qué? ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Qué, ¿Qué miedo hay? ¿Qué nos pasa como seres humanos que vivimos más prisioneros de nosotros que de los demás? La, la, la pusiste complicada, Marco. Los calles. Lo grátis lo impensable. Callaste como a seco. Un conferencista si se de un solo. Una sí. sí. <risas> Nos dejaste a todos sin palabras, pero tienes tiene mucha razón en lo que, que comenta. Eh, tratar de demostrar, ¿no? Y de, y, de, y de querer mostrar más que los demás. Mira, yo. yo en un ejercicio, un entrenamiento que estábamos haciendo, eh, relacionado al tema del secuestro y de seguridad y ese tema, pero hacemos un ejercicio de poderes, entonces agarramos a un grupo de eh, personas que están haciendo el entrenamiento y le decimos que ellos van a hacer el papel de secuestradores. Y entonces cuando toman al otro grupo de personas, los humillan, les gritan cosas, tienen el control de ese grupo. Cuando terminamos el ejercicio, le preguntamos a las personas secuestradas qué fue lo que más sufrieron emocionalmente en ese tiempo. Y ellos decían la falta de libertad. Obviamente no podían moverse, no podían hacer nada. Estaban a la expresa de lo que le decía el otro grupo. Le preguntamos al otro grupo, mire, ¿y ustedes qué fue lo que sintieron? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué les hizo sentir bien? Porque ustedes eran los secuestradores. ¿Qué los hacía sentir bien? Y ellos decían y ellos decían, lo que nos hizo sentir bien, lo que nos dio placer, fue el poder que nosotros ejercíamos sobre las otras personas. Fue poder decirles lo que quisiéramos decirle y que ellos tenían la obligación de hacer lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran. Yo no sé si vieron ustedes la, la película eh, que se llama La Prisión, en, la prisión de Ford, que hace, hicieron un... Hicieron un, un, un experimento social en la, en la Universidad de Stanford y crearon una prisión eh, Luego de ver la película investigué bastante sobre esto Hay gente que dice que es un mito Hay, hay gente que roza los micrófonos y hace ruido porque no sé quiénes son A ver, me rocen los micrófonos porque si no va a ruido eh, Lo cierto es que sea un mito no sea un mito lo que fuere Está claro, lo que muestra la película es una obra de arte Porque está claro que nosotros vamos a cambiar a través del poder Nosotros nos cambia, el poder nos cambia Entonces, para vos que no la miraste, que estás mirando la repetición en YouTube Básicamente lo que hicieron fue agarrar eh, personas y decirles que iban a hacer un... ¿Cómo fue? Iban a hacer un, una prueba, algo así, ni siquiera le habían dicho de qué eh, reunieron personas de diferentes partes de la ciudad Sin ningún criterio, o sea, podía ser estudiante, linchera, eh, abogado, lo que fuere Y agarraron ese grupo y lo separaron El, No, miento, les preguntaron si querían ser o prisioneros o guardacárceles Una de las cosas más interesantes es que yo agarro mirando la película y digo A ver, y yo diría prisionero Y, y, y me puse a pensar después por qué respondí eso porque sentía que era menos trabajo. Y dije, mira, mira qué interesante revelación que tuve. no Yo dije, prisionero, dale, me quedo acá tirado, escucho música y, y ese fue, y listo, y me pagan, ¿no? Porque además pagaban muy bien esa semana, pagaban muy bien. Entonces, casi todos se iban a ser prisioneros. Y luego. Algunos guardacárceles, ¿no? Les preguntaron, pero después los dividieron igualmente en dos Mitad prisioneros, mitad guardacárceles Y en muy poco tiempo, creo que duró Estaba programado para, no me acuerdo bien Pero duró, no sé, si estaba programado para 30 días, duró 15, ponele Porque las personas se pusieron mucho en su papel Mucho, mucho Empezaron a tratar realmente mal a los prisioneros y los prisioneros primero se rebelaban como diciendo, pará, bajá un cambio, esto es un, es un juego, y los otros se empezaron a poner cada vez más rudos, diciendo, no, esto, esto, vos tenés que seguir las reglas porque yo soy el, el guardacárcel Bueno, y resulta que después había un par de psicólogos que estaban... Mirando cómo salía este experimento E igualmente eh, empezaron a dudar de todo esto Dijeron, se nos va de las manos Llega un momento en el que se te va de las manos Puede pasar cualquier cosa Una persona puede matar a otra, etcétera Hubo un motín. Entonces, eh, lo, lo interesante de todo esto es al final Cuando, hacen, cuando a las personas le sacan el uniforme La persona deja de ser quien creía que era Y se empieza a comportar de forma diferente Por eso, esto que dice José Paulino es muy interesante Porque nosotros nos comportamos como... Incluso a veces como estamos vestidos Vos te pones un traje y te comportás de una forma Te vestís de policía y te, y te, eh, y, y te comportás de otra Te vestís de, de carcelero, de, de, de, de... ¿Cómo se dice? De linchera y te comportás de otra ¿Cómo puede ser que, que seamos, primero, tan sociales, ¿no? Como para creer eso, para, para hacernos propios de eso y, y segundo, bueno, y lo interesante era que al final de la película empiezan a hablar las personas Y uno agarre y le dice al otro, uno de los prisioneros le dice al guardia, guardia cárcel, le dice eh, ¿por, qué, ¿Por qué fuiste tan malo? Y el guardia cárcel, que fue un hijo de remil, puta, hablando mal y pronto en francés fluido Le dice, yo simplemente hice lo que vos harías también en mi lugar Simplemente hice lo que tenía que hacer, yo era el guardia cárcel y cumplí con mi función y, un, y él le pregunta, ¿me tenés miedo? Y, y el prisionero le dice, el ex prisionero le dice, no, no te tengo miedo Le tengo miedo a lo que sé en lo que te puedes convertir A mí esa frase me quedó muy guardada Porque es en lo que no podemos convertir Que todos en algún momento tenemos ese animal adentro de dominación Y de miedo y que queremos dominar y matar a otro Es una cuestión de circunstancia una cuestión de circunstancia tan social como puede ser cualquier otra circunstancia, que vos decís, ah, no, yo nunca, no sé, eh, nunca robaría, y depende de tu circunstancia. Entonces, eh, me parece un tema recontra complejo, ¿no? Me fui al cuerno hablando, perdón, así que no hablo más en todo el café consciente, hablen ustedes. Yo, yo quería, porque eh, eh, Paz también habló del libertinaje. Y, y ahí es donde eh, el tema del poner límites, no, de la libertad, que tu libertad termina donde comienza la libertad del otro y, y yo creo que sí la libertad para mí es el valor más importante, pero la libertad tiene límites eh, y hay que actuar en función de esos límites que establece la sociedad, que establecen los valores. Eh, y eso que tú dices de ejercer el poder se ve mucho. Yo no sé si ustedes han visto estas manifestaciones, eh, estas manifestaciones eh, cívicas que salen a protestar, a marchar, y ven a los policías que de pronto agarran a una persona por ahí sola y le caen a palo, eh, como decimos en Venezuela, o, le, o le, le colocan el spray y gas pimienta, etcétera, etcétera ejerciendo poder. Y muchas veces... Sí, un abuso de poder terrible, y, sí necesario además, ¿No? si ya lo tenés el flaco y en el suelo, no es le... necesario seguir pegándole, ¿no? Exactamente, pero entonces en ese momento es una demostración de poder, y es eh, esa necesidad de ejercer el poder sobre, sobre, el, sobre las otras personas. Y además, como tú tienes la investidura, estás vestido de, de autoridad, tienes el uniforme, estás en una situación conflictiva, más aún ejerces ese, ese uso de poder sobre el, sobre el otro. Sobre el ciudadano y muchas veces indefenso Yo te cuento algo Les cuento a todos algo muy rápido, no hablo más Dije Que la... hace dos años tuve una <ríe> Tuve una fiesta de disfraces Y me fui vestido De policía Porque tengo un amigo que es policía Y me prestó toda la ropa, incluso la, la Pero dime ma la verdad, dime la verdad dime la verdad. Eso traje de policía que se desarman Así de pronto o, o... <risa> <risa> Cuenta, cuenta <risa> Con todas las esposas listas para No, no, no, no, no. aunque hubo un par de bailes ahí, pero no, no, yo no <risa> Me hicieron hablar, no quería <risa> Bueno, no, y resulta que vos sabés que yo no sé si me da Primero me dio vergüenza lo que les voy a contar Y después me dije, no, no, pará No, estoy la macana. no pará, digo, esto es parte de, del humano, esto lo tenemos adentro esto le puede pasar a cualquiera, solo que no lo van a contar Cuando yo me pongo todo, el, la ropa de policía, la gorra, la ropa original me pongo el, el, el, la, macana, la macana era de verdad, o sea, no era de plástico, de juguete Ahora, Y el, el bastón con el que golpean Y, y en, ese, en, ese, en ese cumpleaños hay una secuencia de tensión Porque quieren entrar unas personas que yo no quería, como organizador, no quería que entren porque no traían disfraz. ¿Por qué? Si es una fiesta de disfraces, tenés que entrar con disfraz. Y estos chicos me dicen, no, pero ¿cuál es el problema? Solamente somos cinco. Y le digo, yo te cuento cuál es el problema. Nosotros estamos organizando esto hace un mes, avisamos explícitamente de que nadie iba a ingresar sin disfraz, todos nos matamos para conseguir un disfraz, algunas personas se pusieron a coser para tener un disfraz, entonces no puede entrar nadie sin disfraz, porque sería faltarle respeto a todos ellos. Se los dije muy bien, incluso mucho mejor que ahora, ¿no? Igual lo tomaron a mal y medio que se pusieron como, nada, vamos a entrar porque queremos entrar. Y vos sabés que fue ese detonante para que yo actúe en función de cómo estaba vestido. Fue muy loco eso, fue muy loco, porque incluso yo después revisándome a mí mismo, yo me doy cuenta que mientras que yo hablaba tenía mi mano en el, en el, en el bastón, acá en la cintura, en el bastón de, del policía, como diciendo, <risa> ¡haz un paso! <risa> o sea, imagínense que estamos hablando del sur de Buenos Aires, donde no son todos divinos, estamos hablando de, una, de, de algo de noche, de, de un evento donde la gente generalmente sale alcoholizada. Eh, entonces... Muchas veces es hasta una cuestión de prevención física hacia uno, prevenir y cuidarse. Pero lo que, mí, lo que les quiero contar es, ¿cómo puede ser que yo me haya sentido en una posición de poder solo porque estaba vestido con un uniforme que socialmente dice que tengo poder? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, no sé si algún día les pasó algo así, pero... Eh, me parece como muy loco, lo pueden ver por ejemplo cuando se ponen mismo salir a la calle con un traje Cuando vos estás vestido así, 10 puntos, de punta en blanco como se dice en Argentina A cuando estás vestido de shortito ¿no? De shortito y hawaianas, o j no sé cómo se le dirá Yo creo que hasta nos sentimos un poco diferente a ustedes no les pasa eso, cuéntenme, cuéntenme. Marcos, pero te propongo que hagamos algo, la gente que nos está viendo el video grabado en YouTube, que respondan debajo del video, si a ellos les ha pasado algo así y que interactúen con nosotros y que nos cuenten qué les sería, ha pasado. Sería excelente que si estás mirando este video que me cuentes si en algún momento te vestiste de alguna forma en la que transformó tu actitud o tu personalidad o tus, o tus emociones, ¿no? Eh, si te vestiste de, no sé, de mucama sexy, no cuentes qué fue lo que pasó, pero en otros casos sí. La, la verdad, eh, digamos que nunca, eh, primero que nunca me he vestido de policía, eso debería ser interesante. Es decir, nunca de un, de un traje que, que implique tanto poder, eh, de pronto, ¿no? Eh, digamos que, que vestirme particularmente, o disfrazarme, por decirlo de esa manera, no, no me ha pasado. Sin embargo, después de esta historia, pues ya se me ocurren un par de disfraces interesantes que voy a probar a ver qué tanto funcionan, eh, pero realmente lo que sí, eh, eh, definitivamente, es dependiendo el cargo que tienes, también de alguna manera incluye mucho en ese poder que quieres ejercer. Para mí no, era lo, no es lo mismo, eh, fíjate, yo tengo muchos años dando formación corporativa, y eh, no es nunca lo mismo cuando yo me paro delante de una serie de, de, de personas de una empresa, a cuando yo me paraba en un salón de clase con alumnos de la universidad. Tu sentido de poder cambia totalmente. ¿Por qué? Porque yo frente a mis alumnos tenía poder. La decisión final era mía. Si yo decía, salen, salen, y si tienen que crearse, tienen que crear, y si tienen que hacer, tienen que hacer, pero que uno puede hacer eso en formación corporativa. Yo en mi salón de clase podía decir, los celulares. En, en, en un salón corporativo yo nunca mando apagar los celulares. Pero digamos que eh, sí, de alguna manera hay cosas, momentos, situaciones que pueden modelar el comportamiento en función del poder que puedes llegar a tener en ese momento, ¿no? Ahora, hay, hay poder de poder, y lo que de alguna manera José Paulino estaba mostrando también, ese poder excesivo, eh, es que aquí se, se mezclan muchos términos, muchos conceptos que son interesantes, porque definitivamente uno ejerce poder por muchas razones. Y eh, una de ellas, sin duda, como Marco lo expresaba, es el miedo. Antes de que tú me ataques, yo te ataco, es una regla muy vieja, la mejor defensa es el ataque. Es decir, que ejerzo poder por miedo a lo que tú puedas llegar a ser, por ejemplo. Y eso sucede en el día a día cuando, eh, de alguna manera, queremos ejercer poder sobre otra persona por miedo, porque, repito, para mí hay, hay varias razones que pueden eh, influenciar en, en el miedo, perdón, en el poder. Eh, yo no quiero entrar en política, pero estoy convencida de que en muchos tipos de gobierno eh, ejercen poder autoritario por miedo, por miedo, a, a, entre otras cosas, a perder el poder. Entonces esas cosas van modelando, pero yo quiero retomar lo que José Paulino decía hace un momento, porque el, el tema fundamental nuestro era la libertad, y en esa libertad eh, unida a todo este tema del miedo, pues yo tengo que volver, perdón, del, del poder y del respeto a otros, yo tengo que volver a, a mi gran luz y mi gran guía, Nelson Mandela, y él decía, ser libre no es solamente desamarrarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. A mí esa frase me conmueve muchísimo, porque fíjate cómo tu libertad ya no es solamente no tener cadenas, sino también qué hago con mi libertad para promover la libertad de los demás, basada en ese respeto. Eh, hablábamos a, a la semana pasada de empatía en el programa, si me permites mencionarlo, Marco, sí, eh, perspectiva, y, y hablábamos de empatía, y una de las cosas que yo decía dentro de la empatía es que tú, tú tienes el derecho a sentir tus propias emociones, esa es tu libertad, la libertad a sentir emociones y expresar tus emociones. Tienes derecho a tener una opinión, y tienes el derecho legítimo de expresarlo, pero lo que yo siento que no tenemos el derecho es a lastimar también al otro y lastimar las libertades del otro ¿no? ¿cómo podemos nosotros, y es más bien la pregunta que quiero devolverles al grupo ¿cómo podemos nosotros ejercer nuestra libertad si está enmarcada en, como decía José Paulino pues en derechos que socialmente han sido impuestos en, en, en reglas de juego que establece vivir en comunidad ¿y cómo, es, cómo podemos ejercer la libertad sin detrimento de las libertades ajenas? si no, como decía Nelson Mandela lejos de ir en detrimento de ellas, es mejorar esa libertad de los demás. Obvio, yo tengo mi propia respuesta, pero lo que quiero con esto es generar una, una sana conversación, porque eh, yo creo que quienes nos están oyendo también deben entender los límites que tiene la libertad. ¿Qué es la libertad en el marco de esos límites? ¿Qué es la libertad? Muchas, yo creo que muchas personas a veces tienen miedo de ser libres o sienten que no pueden serlo, ¿no? Creo que hasta podemos eh, llevar esto a la, a, por ejemplo, a, a la a la violencia sexista. Muchas veces la, las las personas que son golpeadas, por ejemplo, no hablan porque por miedo, ¿no? Entonces yo no estoy siendo libre porque tengo miedo porque siento que voy a perder algo, habría que ver qué siento que voy a perder, ¿no? But, sí, pero Marco, con relación sí. a, la, a la libertad, o sea, ¿cómo puedo ejercer mi libertad sin lastimar la libertad ajena? Si, si, lejos de ir en detrimento de la libertad ajena, ¿cómo puedo ejercer mi libertad para mejorar la libertad del otro, ¿no? en eh, el marco de, de, de la cantidad de reglas sociales, pero también del respeto a las emociones, sentimientos y opiniones de los demás? Eh, no sé qué, qué opinar el resto, yo, yo creo que es fundamental, es fundamental trabajar la, eh, la empatía, ¿no? Pero trabajarla en serio, de corazón, no desde concepto filosófico hermoso, poner porque todo, yo habla <risa> con la gente en la calle y todos son empáticos y amorosos, pero cuando suben al tren, al, al, al subte se empujan y cuando van al... al a subir a un colectivo se pisan, o sea, que no entiendo dónde está la empatía, ¿no? ¿Será que se gusta, les gusta pisarse a sí mismos? Eh, ¿Pat? Yo creo que, que la libertad es hacer las acciones que, que, que tú quieras hacer, las acciones que, que entren en esa pasión que tú tienes, en ese amor que tú tienes por, por disfrutar de la vida, simplemente, esa es la libertad, ¿no? Disfrutar de la vida y escoger hacer lo que ames hacer, sin embargo, siempre eh, todas las personas sueñan con ese tipo de libertad, pero la mayoría están o estamos enamorados de nuestras cadenas o de nuestros apegos que tenemos. Eh, es por ello que existen muchas personas que desearían estar haciendo otras acciones, pero se someten a lo que están haciendo por el hecho de, de cumplir, eh, cumplir con estereotipos de la sociedad. Y es ahí donde sueñan con ser libres, sueñan con buscar el otro lado de la, de, de la barba, ¿verdad? Yo, yo quiero hacer un comentario eh, en relación a esto que estamos hablando. Desde el punto de vista individual, yo desde, desde niño aprendí, porque me lo enseñaron mis maestros, de que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Digamos que ese, ese para mí es... Eh, mi frontera en el tema de la libertad. Pero también he aprendido, a nivel ya de sociedades, que la libertad requiere sacrificios. Eh, y, y yo, pues, no, no, puedo, no puedo sacarme del corazón el tema venezolano. Y ahí vemos a Leopoldo López, por ejemplo, que él, desde su ideología política, independientemente, respetando todas las formas de pensar, él estaba luchando por la libertad y perdió su libertad. En este país, en Estados Unidos, eh, la filosofía del país dice que eh, hay que hacer sacrificios para la libertad y por eso este tema de las guerras y, y, y todo lo que en este país se genera fundamentado en la libertad, sea cierto o no, independientemente de, lo que cada quien, de la opinión que cada quien pueda tener al respecto. Yo considero que sí, que la libertad requiere algunos sacrificios, requiere algunos esfuerzos que son necesarios hacerlos y darlos para conseguir eso tan valioso que es la libertad. Entonces pues ahí vemos dos puntos de vista, ¿no? La libertad desde el punto de vista individual y la libertad desde el punto de vista de sociedad, ya sea del país, de comunidad o como lo queramos ver. Esteban, cuando quieras hablar, habla, ¿eh? no hay ningún problema. Sí, perdón, estaba, estaba justo terminando una cosita que justo tengo que hacer para la mañana. Eh, yo lo que lo que quiero ir agregando eh, es medio un collage de cosas que vengo escuchando eh, con respecto a Victor Franklin en El Hombre en Búsqueda de, en en búsqueda de Sentido, uno de sus libros. Eh, que, algo que rescaté de ese libro es que nosotros somos, estamos condenados a ser libres, ¿sí? En todo lo que son las elecciones. Yo la libertad la, la linkeo mucho con, con este tema de, de, de soltar, ¿no? De, no solo de, de, de accionar de una manera, sino de, de qué creencias o qué, o qué cultura o qué es lo que tengo que empezar a soltar para, para ser considerado libre, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí, en mi caso particular, tuve que desaprender un montón de cosas para, para, para ser libre de poder elegir otras. No sé si me estoy explicando bien con, con esto. En un momento, eh, en el chat eh, puse este tema de la variación porque justamente estaban, estaban, o por lo menos yo, yo estaba escuchando, este tema de eh, cuando arranca la libertad en uno y comienza en el otro, ¿sí? Yo creo que ambos pueden ser libres siempre y cuando esté la validación de, de uno con el otro, ¿sí? La validación desde el punto, desde la mirada de, de estoy, eh, puedo estar o no de acuerdo contigo, pero así todo te respeto y te escucho. Y te, y te doy el espacio para, para que te puedas expresar y accionar de una manera. Eh, sí, igual obviamente concuerdo con José Paulino con respecto a que eh, mientras no se dañe la libertad del otro, mientras no se trascienda ese límite, eh, está todo ok, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de, de conquistar o convencer a la otra persona de, de que mi mirada es la correcta y ahí le estamos quitando poder, le estamos quitando libertad a la otra persona. Y si vamos al acto lingüístico de convencer, que, que está socialmente aceptado como, como seducir, persuadir a la otra persona, en realidad lo que estamos queriendo hacer es convencer, es vencer, vencer al otro más allá de su opinión. Entonces son dos miradas totalmente diferentes. Yo creo que el convencer le quita libertad a la otra persona. Y es ahí donde tenemos que empezar a reflexionar qué tipo de libertad tiene uno con respecto al otro. Ahora, eh, si hablamos de convencer, es porque, como comenté antes y respondiendo a Nilda, antes de, de volver a Nilda para hacer, terminar la rueda, tenemos una de las tres de los tres miedos básicos, ¿no? Miedo a la soledad, miedo a la impotencia o descontrol. El descontrol es no más que la pérdida de control. Yo me he dado cuenta que eh, a mí por, por lo menos me resuena más conmigo soledad, miedo a la soledad, miedo a que a no ser apreciado, miedo al rechazo, miedo a que no me quieran, miedo a que no me tengan en cuenta. Impotencia no tanto porque me siento muy hábil, ¡ay, cuidado, guarda! Y sí resuena conmigo el descontrol, miedo a no tener control sobre las circunstancias o lo que va a pasar eh, Y les estoy contando algo muy de adentro mío, algo que cualquier persona hablaría en terapia solamente Pero bueno, eh, mi forma de responder a lo que dice Nilda, cómo aportar a la libertad del otro Es renunciando a todos esos conceptos del ego, que son cientos Que terminan siendo uno de los tres miedos básicos Mi forma de aportar a la libertad del otro Es dándome cuenta desde qué lado yo necesito dominar Aunque sea lingüísticamente al otro Mi forma es renunciar a la necesidad de sentirme especial Renunciar al sentirme especial, mejor, superior más valioso, más importante, más lindo, más adinerado, lo que fuere. Yo lo que vivo es, por lo menos yo, es más o menos, se podría resumir, si alguien vio la, la, la serie Kung Fu, cuando Kui Chang Kane decía, soy simplemente un humano. Cuando yo me reconozco como tan débil como un humano, tan débil como un humano, me doy cuenta de que soy muy igual al otro, entonces yo no necesito dominar ni nada, pero no solo eso, me doy cuenta que cuando yo me libero a mí, entonces libero al otro, como dice la frase de la película Coach Carter, cuando yo encuentro la luz en mí, yo encuentro la luz en vos, cuando yo me libero a mí de todos esos miedos, automáticamente libero a los que están alrededor mío. Así es como yo lo vivo Por supuesto, me encantaría escuchar La, la, la Nilda Urdaneta Conception Después de que Pat eh, Hable, que tiene ratito ahí, por está Levantando mano, no dejan hablar Nadie la, la, la, la, la, la, la, Siéntate la, en la libertad plena De decir lo que quieras, Pat <risa> No, me callaron, no un <risa> poco tu libertad <risa> No, eh, ahorita que estaba hablando Paulino me hizo reflexionar en ciertas situaciones que las personas libres sentimos en ciertas ocasiones. Eh, yo me considero una mujer libre, pero el ser una mujer libre también tiene, tiene ciertas represarias contra, contra lo demás, ¿verdad? La libertad es correr los riesgos, que como yo pienso, la libertad es correr los riesgos que yo decida correr. Es, es correr y estar dispuesta a afrontar todos los costos que se tengan que pagar por disfrutar de ese, de ese, de esa elección de ser libres. Eh, dice, dice Marco, ahora estamos en, en lo que es terapia. El hecho de que yo sea una mujer libre eh, ocasiona que las personas alrededor se sientan, <ríe> se sientan con un poco de, de incomodidad. Inclusive eh, es difícil con, con tener una amistad o con tener una, una relación de pareja porque siempre va a chocar esa libertad contra la contra la opresión o contra el apego que quiere generar dicha persona. Eh, las amistades de repente, si no es en mi grupo de amigos y si no estás solamente aquí, pues te eh, estás yendo hacia otro lado y eso no está bien y vente y vente y vente, igual las parejas, ¿verdad? todo el tiempo lo quieren que se absorba hacia ellos y el y eso es un choque para las personas libres, porque las personas libres pueden estar un ratito con un grupo y pueden estar otro ratito en otro grupo y pueden estar otro ratito con la pareja y otro ratito con la familia y aprovechar todas las relaciones en general porque saben disfrutar de todas las relaciones, pero las personas que no saben ser libres, para ello es un golpe, un golpe de hacer esa situación. Y Pat, ¿cómo, para redondear esto de que, que comentó Nilda, eh, cómo aportás vos a la libertad de los demás? Y no me digas quedando talleres y conferencias. No, no, no, aportar la libertad de los demás es saber ser tolerantes y saber ser, eh, eh, pues, aparte de la tolerancia, ser empáticos de entender las situaciones que están viviendo las demás personas. Eh, porque siempre queremos buscar nuestro propio beneficio. Y en la libertad de los demás no está nuestro beneficio. En la libertad de los demás no está nuestro beneficio. No, porque nuestro beneficio siempre va a ser o el piojito que me pueda hacer mi pareja, o la atención que me pueda dar mi amiga, o mi mamá si tiene seis, seis hijos, la, la, la, el apego que quiero yo solamente para mí. Entonces, ¿no va a haber beneficio cuando la otra contraparte busque un, un espacio de libertad? Está bien, sí. Entendí lo que quisiste expresar, pero creo que sería en la esclavitud del otro, o en la falta de libertad del otro no está a mi beneficio. Pero sí, se entendió. Eh, ¿Nilda? Bueno, mira, eh, yo creo que está más, más que respondido, sin embargo sí quiero aportar do, dos, tres detalles. ¿no? Lo primero... Es que yo estoy de acuerdo, obviamente, con lo que dice José Paulino, eh, con relación a que mi, mi, mi, el derecho a mi libertad, eh, pues termina donde comienza la ajeno, es una frase muy vieja, pero yo lo que creo agregarle a esa frase es que eh, mi derecho a la libertad está en las decisiones que tomo. Todo en la vida son decisiones, por lo tanto, la libertad no es una cosa de, más que de decisión. Y cuando yo, en libertad, decido que la otra persona ejerza su libertad, estoy contribuyendo con ella. Eh, yo en algún momento, yo he, he vivido un proceso de transformación personal también bien grande, ¿no? Eh, y los que me conocen de hace muchos años eh, así lo saben. Yo quedé, mi papito se me fue siendo yo una niña de 26 años, me toca pues encarar situaciones muy difíciles en ese momento, y me hice obviamente mucho más independiente, controladora, dominante, porque tenía que salir a frente con una cantidad de situaciones de hogar, ¿no? Eh, en un buen momento de la vida entendí, primero, que el control, eh, esa sensación de control no era tan cierta, y que lo único que yo meridianamente podía controlar era a mí misma. Y desde allí empecé a ejercer esa necesidad de control sobre mí, sobre dominarme a mí dominar muchas de mis situaciones. A Marco le encantan las películas bien interesantes, yo, yo me voy un poquito más por los cómics y en, y en Kung Fu Panda 1... <risas> decían que el control es una ilusión y yo creo en eso, yo creo que el control es más una ilusión que otra cosa Bueno, eh, y bueno. En, esa escena, en esa escena el maestro agarra y dice, el control no es, no es una ilusión eh, yo puedo agarrar y, y, y elegir la semilla y cuándo plantarla y, y, y ahí la tortuga Owe oh le responde, sí, vos podés elegir cuándo y dónde plantarla pero si plantás un, un manzano vas a tener manzanas, algo así no, podés, tener, no podés, podés desear duraznos u otra cosa, pero vas a tener manzanas. Y, esa es y además la... le, cayó, le cayó la fruta a la cabeza y decía, tú no puedes decidir tampoco dónde cae el fruto. Lo que quiero decir es que al final del día eh, el, el control absoluto de las cosas es, es una ilusión vana y a veces nos desgastamos detrás de esa ilusión. Y la libertad mía en la que yo puedo con, realmente contribuir en la libertad del otro es cuando tomo la decisión del autocontrol, y ejercer la, la libertad desde la decisión de permitir la libertad del otro. Eh, y eso en el marco, para y con esto cierro un poco la idea, en el marco, eh, Lord Acton, que era un político eh, londinés, decía, eh, la libertad no es el poder de hacer lo que queremos. Y fíjate qué bonito, la libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos. Y ahí es donde mi libertad contribuye en la libertad del otro, cuando yo entiendo que hay cosas en la vida que yo, aunque quiera, no voy a poder hacerlas. Y, y voy a cerrar con esta idea por una razón muy simple. Hay muchos jóvenes que nos ven eh, en este tipo de programas, ¿no? Y para los que no somos tan jóvenes, ir contra las reglas de la sociedad a veces se vuelve más difícil. Pero en la juventud es parte de la irreverencia natural del joven. Ir contra toda regla y contra toda norma. Y yo lo que le digo a los jóvenes es, tú tienes el derecho a ejercer tu libertad, yendo en contra de todas esas reglas. Lo único que tienes que saber son las consecuencias que eso trae, porque todo trae consecuencias, y tienes que ser capaz de poder cargar con esas consecuencias. Entonces, si yo decido ponerme un tatuaje, que vaya de acá, me trace toda la cara, y me baje por la barbilla, es mi decisión, y yo tengo la libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, eso es correcto. Y la sociedad no puede juzgarte ni limitarte por eso, eso es correcto, también es correcto que lo haga. También es correcto que la sociedad tiene sus reglas y que tú tienes que tomar la decisión cómo vives con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en consecuencia tú vas a puedes tener, por ejemplo, dos vías. Una, no vas a conseguir el trabajo que quieres porque vas a tener un tatuaje en la cara y no te van a dar el empleo que quieres. Y entonces, te guste o no te guste, no te lo van a dar, porque es la regla de la sociedad. Pero también puede venir la otra decisión, la otra acción sobre tus decisiones y es decir, ok, no me va a dar el trabajo, pero ¿sabes qué? ese tipo de trabajo que me pone, ese tipo de reglas, no es el tipo de trabajo que a mí me hace feliz y por lo tanto no me importa. Pum y me tatué. Es decir, no las decisiones no son buenas o malas por sí mismas, y esto lo aprendí hace muchísimos años con una gran amiga, que ojalá me esté viendo en alguno de estos rincones de las redes sociales, María Eugenia González, y ella decía que las decisiones por sí mismas no son buenas ni malas. Lo que hace buena o mala una decisión es tu capacidad de vivir con sus consecuencias y de atender a sus consecuencias. Así que tu libertad de decisión no está tanto en la decisión en sí misma, sino en tu capacidad de poder llevar adelante las consecuencias de esas decisiones. Entonces, cierro con eso y decirle a todos de verdad que la libertad para mí eh, contribuye al otro en la medida en que yo tomo libremente la decisión de permitirle su libertad y de. Sacrificar, por usar una expresión de José Paulino que algún día podemos discutir El tema del sacrificio, pero que por ahora me conformo con decir Bueno, sacrificar un poco mi libertad en función de que el otro ejerza la suya Bueno, soy soy de los que tampoco compra mucho la idea de sacrificio Más que nada desde lo lingüístico, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno, Mira, ¡José Paulino se quedó loco y se fue cuando <risa> dijo! ah sí, se van a la mía. Ahora me ah. voy pues. Se habrá caído, pobre. Bueno, eh, tenemos un minuto, un minuto más, se lo vamos a regalar a Abdel. Abdel, tenés un minuto adelante, si estás escuchando. parece, No sé si está escuchando porque no lo veo en la cámara, Chan. No, no está escuchando. Bueno, vamos a cerrar, eh, vamos a cerrar, dale, vamos a cerrar, vamos a hacer la ronda de cierre, eh, acordate que estás viendo este Café Consciente donde nos encontramos todos los lunes a las 9 de la noche de Argentina, tenés todos los horarios, la forma de ingresar en el grupo de Facebook, Café Consciente. Si querés ingresar y querés participar, nos escribís, si querés dejar un comentario es bienvenido y si querés compartirlo. Compartilo usando el hashtag Café Consciente Esto fue Nuestro Café Consciente muy rápido de, de libertad Como bien dice Nilda, tenemos Ramas por todos lados De las cuales vamos a ir hablando en otros cafés Porque es muy amplio esto, es muy amplio Pero bueno, vamos a cerrar de esta manera Adelante Pat Yo quiero agregar que la libertad eh, Lo más triste Y lo más este que diario se vive es que el, nosotros mismos somos los que nos la prohibimos a través de la de, de esos pensamientos repetitivos en los cuales eh, empezamos a generar suposiciones de lo que las otras personas están pensando sobre nosotros de lo que las otras personas están actuando sobre nosotros y, y, y tantas tantas tantas cosas que vienen a la mente de no puedes no lo hagas no te esfuerces por tu culpa detente y es, es ese, ese carcelero que está mismo en nuestro interior que nos está prohibiendo cosas y que es el que debemos de no escuchar y empezar a escuchar realmente lo que esté incluido en nuestra pasión, ¿verdad? Todo lo que incluyas a la pasión es algo que te va a llevar a la libertad, a las cosas, a hacer las acciones que tú desees Mi nombre es Patricia Hernández Carrillo, soy mentora en el ámbito del desarrollo personal. Y mi página de Facebook es Pat HC Mentora y les envío saludos a todos. Gracias Pat, Abdel, ¿tenés, ¿tenés audio? Ah, ahí está, bueno, estamos ah, cerrando, disculpe. exactamente, estamos cerrando, así que querés redondear, tenés un minuto, estamos a dos minutos del cierre, querés comentarlo. Okay. Eh, a mí me parece, yo mmm, intenté hablar antes, pero tuve problemas de internet, bueno, para mí, el, la cuestión de la libertad, normalmente no hay libertad absoluta. Es un tema muy complejo. Eh, solamente la libertad para mí es cuando uno hace una, unas acciones, y depende de las acciones que, que hace, se si van a devolver a él. Sería como la libertad de él, ¿sí? La libertad que genera, esas acciones son de buenos frutos para cosechar algunas cosas positivas más adelante. Recuerden que cuando eh, Dios creó a Adán y ah, había eh, su esposa, lo dijo para comer de la man, una manzana. Ahí, a causa de esa manzana que comieron, usaron una interpretación que la, el árbol de la de la sabiduría, lo que sea, causa de eso se bajaron a esa tierra. Por eso que yo digo siempre: la libertad absoluta no existe. Eh, solamente eh, depende lo que uno aprendió cuando era niño, dependiendo la formación, eso es la libertad que va a adquirir dependiendo la interpretación que entra en okay. su pensamiento. Exacto. Escuché que la, la, el vestido que tú pusiste de la, de, de la policía, uh -huh. normalmente cuando salen esas cosas de ti, ¿por qué eres tú. Eso no, no sale de la, de, de la nada. Es solamente uno tiene eh, archivos guardados. La y parte programas mentales. No. Y eso se, se, se, se sale la, la, la realidad, la, la, la luz. Y bueno, el tema muy, muy emocionante. De verdad, yo quise escuchar más porque hay muchas cosas que se puede hablar, porque la libertad es personal y mucha eh, espiritual, política y muchas cosas que se puede abrir el tema en otra ocasión. Y feliz noche, gracias por la, la oportunidad. Gracias, Ardel. Sí, seguramente vamos a estar haciendo de esto un montón de, de temas, ¿sí? Si lo estás viendo y querés compartir alguna idea, querés que hablemos de algo en este Café Consciente, por favor, déjanos un comentario, compartir este video. Eh, Esteban, adelante, tu cierre. Eh, bueno, eh, antes que nada, muchas gracias. Yo la verdad no, no aporté mucho hoy por, por, porque no... Eh, no me siento con la facultad para, para aportar sobre este tema mucho, por eso les quiero agradecer por toda la información que, que me fueron brindando, por, por todas las opiniones, la verdad siempre que participo acá en este Café Consciente me llevo muchísimo aprendizaje, eh, así que bueno, agradecer a vos Marco, a Pat, Nidia, bueno, a todos por, por, por ofrecer su sabiduría. Gracias Esteban. Y no, nosotros eh, somos así sabios, nacimos sabios. <ríe> y humilde. Y humilde, ¿no? Pero bueno, viste que vamos aquí. <ríe> no, lo cierto es que estamos aprendiendo y estamos haciendo esto también. Yo creo que lo estamos haciendo para, para la gente, porque hay gente que va viendo los videos. Me consta porque me escriben. Y por otro lado... Eh, Creo que está bueno que nosotros estemos en contacto con nosotros, que vayamos haciendo este grupito que estamos haciendo de a poquito, porque la vía es muy grande y mañana yo me voy a Venezuela, eh, no sé, a dar una conferencia y ya tengo una relación con Milda que no tengo con ningún otro venezolano. Entonces, y ella, Pero si vas a Venezuela no me no, vas a encontrar porque lo veo en Colombia así. ¿Qué pasa? Mismo, pero Tengo muchos amigos, tengo muchos amigos en Venezuela que te pueden ¡Oh! recibir sin cariño Presentamos a alguien por lo menos No, lo que pasa es que siempre me olvido que vive en Colombia Claro, como Yo, yo la tengo como venezolana ella eh, oh, sí. lo que pasa es que, eh, Están todos invitados en Las Vegas, eh? no se olviden de mí, un día visita Tenemos en Las Vegas, podemos ir a Las Vegas Entonces estamos formando este grupo que está muy muy interesante eh, No, lo que pasa es que entre venezolana y, y que tenías problema de internet Para mí que vivías en Venezuela Mira mi, mi, mi estima, misma, ¿no? Claro que sí, todos están invitados a la beca. Está prejuiciado, está prejuiciado. ¿Viste el prejuicio ese? Qué maravilla. Bueno, eh, es todo, vamos, a, vamos a, ver, a ver cómo es esto. Ahí estoy, bueno. Eso fue todo, son las 22.03 del lunes 21 de noviembre, esto fue Café Consciente sobre Libertad, y seguramente vamos a estar hablando otro día de otros temas, si querés sugerir algún tema, dejarnos un comentario. Si te gustó esto, te agradecemos que lo compartas, lo puedes compartir o no. Si, si lo haces con el hashtag, mejor, hashtag Café Consciente. Estamos en el grupo de Facebook, Café Consciente, nos encontramos todos los lunes acá a las 21 horas. Para mí es un placer enorme, no saben cómo espero los lunes para estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar, Namaste y nos vemos el próximo lunes en el próximo Café Consciente. ¡Chau!